Serenata Luis Barbosa es una agrupación familiar conformada por Luis Barbosa, sus dos hijas Karen y Laura, su esposa Janet Figueredo y su hermano Julián Barbosa, con una variedad musical que los caracteriza en sus presentaciones, esto ha permitido que después de cada serenata la gente pueda gozar y bailar con esta agrupación. Luis Barbosa tiene una trayectoria de 35 años Fue integrante de varias agrupaciones musicales del puerto petrolero En el año de 1996 conforma su propia agrupación llamada Alegres del Sur Conformada por su compañera sentimental Janer Figueredo Edgar Yate, trabajador de la electrificadora Y Mario Lara, el émulo de Alcia Costa Luego en el año 2000, debido a la variedad musical, cambia su razón social por Alegres Banda Show. En el año 2011 ingresan a la agrupación musical sus dos hijas, Karen y Laura, quienes han venido acompañando a su padre en los diferentes eventos. En la actualidad, esta agrupación familiar es la que te pone a gozar en cada cumpleaños, matrimonio, bienvenidas, reconciliación... Y cualquier motivo para celebrar. Contrataciones al 311-269-1479 o al 312-512-4166. Las mujeres para mí la vida entera, parte importante de mis triunfos y fracasos.